Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada porque esta es la primera y última reseña del canal. Bueno, en el año, en el año, tranqui, tranqui. Porque ya el próximo año se vienen más reseñas. Esta es la primera y la última y estoy bastante emocionada porque estoy reseñando este libro tan maravilloso, increíble, muy crudo, difícil de leer Para mí fue muy difícil Y como dice en el título del video Hoy vamos a hablar de El Invencible Verano de Liliana Este libro se llama El Invencible Verano de Liliana Escrito por Cristina Rivera Garza Y este libro no es ficción, no es romance No es eh, basado en Es absolutamente y completamente fragmentos de cartas eh, testimonios de personas y la historia de una persona que vivió en, en este plano terrenal pero le, des, la desvivieron por cuestiones de feminicidio hace muchos años para ser exactos el 16 de julio del 90 o sea, ya bastante tiempo. Eh, este libro, como les dije, son fragmentos, pero todos... No sé, me lo imagino como de pronto una pizarra lleno de muchas cosas, como fotografías, historia, libretas, anotaciones, y que todas van trazando un caminito para eh, juntar toda una historia. Nos habla acerca de la vida de Liliana, de una chica de 20 años que era estudiante de arquitectura en la Ciudad de México. Eh, es un libro bastante, para mí, al menos fue pesado leerlo por todo lo que conlleva porque te habla de toda su vida de su niñez de lo de sus amigos que fue la parte que más me gustó cuando conocí a sus amigos las cosas que hacía la, lo que platicaba la manera de ser la manera de ser de ella eh, las cosas que hacía con sus amigos la, eh, no sé cómo se preparaban para una clase en fin varias cosas pero entre esas también está eh, la relación que tenía con una persona en particular y la manera en cómo la hostigaba cómo la seguía cómo se aferraba él a ella para que se quedara con él hasta que de pronto un día la desvivió y ahí comienzan muchas otras cosas la historia comienza eh, con su hermana Cristina quien fue quien escribió este libro eh, comienza con ella relatando cómo... Cómo tuvo que volver a ese lugar, a ese lugar donde pues levantas eh, un reporte a la, a la estación de jefatura, más o menos, creo. Eh, después de ya muchos años, porque se había encontrado con la, los guacalitos donde tenían toda la historia de su hermana, todas las libretas, todos los diarios que usaba ella y um, quería volver a tocar esa, pues volver a tomar el tema y encontrar a la persona que había desvivido a su hermana para que estuviera preso, eh, todo este trayecto que tuvo Cristina para que le dieran los, la documentación para que volvieran a abrir la carpeta, para que pudieran averiguar otra vez bueno, no más bien ya averiguar, sino ya eh, ir con el responsable, porque pues el responsable hasta ahora sigue viviendo, haciendo su vida tal cual, a lo mejor sí escondido porque lo están buscando, eh, pero para que lo que buscaba Cristina y lo que sigue buscando todavía es de que se haga justicia, que lo mantengan ya en cárcel, porque pues de ese tiempo de los 90 hasta acá él ha vivido como si nada. Eh, después de ahí, de que su hermana nos cuenta un poco la parte, yo creo, no tan cruda, pero sí. Eh, no, empieza como estos fragmentos de los amigos en la, en la que ya ella estudiaba en la universidad y que se estaba empezando a incorporar. Eh, las cartas que se hacían mutuamente, la manera en cómo escribía Liliana, la manera en cómo comunicaba las cosas y cómo ella se expresaba también, eh, nos sentimos como lector, te sientes un poquito más cercano a, a Liliana y ya no lo ves como desde afuera, sino ya lo ves como tu amiga, como alguien bastante cercano a ti. Eh, te cuesta mucho leer el libro por la situación, o sea, ya no es como sorpresa lo que va a pasar, sino ya es que ya sabes lo que va a pasar pero te conmueve mucho el cómo lo que su hermana te relató desde el principio, desde cómo batalló, desde cómo es que regresó al lugar donde vivía su hermana, recorrer las calles donde ella lo recorría, pasar quizá por la universidad donde ella también estuvo eh, y luego tener este otra vez este problema de los archivos, de que no los encontraban, de que ya se habían perdido eh, y volver a hacer todo ese papeleo era como también... Eh, un dolor que lo veías muy de cerca eh, y después ver cómo sus amigos la... leer más bien cómo sus amigos la veían, cómo la trataban eh, de pronto también cómo es que ella quería hacer su vida su, su más bien su vida amorosa otra vez pero sin la necesidad de sentirse atada a esa persona y también como parte... De los escritos de Liliana se sentía muy atrapada en donde estaba con, con esta persona. Eh, como a veces llegaba y la hostigaba, también relatan partes de los vecinos que esta, esta persona llegaba y la hostigaba. Se brincaban las ventanas, se brincaba eh, los muros para poder llegar a ella. Y... No sé, o sea, de verdad te, te sientes tan cercano a ella, sientes mucho y, y creo que por eso, al, al, al, a mi parecer, creo que por eso eh, me pesó bastante terminar de leer este libro porque fueron meses, meses y yo, o sea, ya sabía más o menos de qué iba el libro, pero por la portada, los colores, todo me atrapó y quise leerlo, pero... Ay, la verdad es que al comienzo sí fue muy, muy difícil, por lo que ya les cuento. Después saber, eh, por fragmentos también de periódico, de cómo es que iban siguiendo la noticia, de lo que le había pasado a Liliana, de cómo es que la habían encontrado. Eh, también del cómo se tardó tanto la policía en dar con la persona y que en ese entonces todavía no era llamado como tal feminicidio, sino... Eh, a matar por pasión o por cosas de, de relaciones, eh, y cómo a, de esa fecha hasta acá ha evolucionado tanto y ha existido un gran cambio en lo que es eh, el, el trato hacia la mujer, eh, los derechos de la mujer. Y oh, es que no sé, de verdad es que no sé por dónde comenzar con toda esta historia Porque realmente el, la historia de Liliana te conmueve Y es difícil leer el libro porque lo tienes que ir analizando y te tienes que ir imaginando También hay partes en, en el libro donde te comparte cierta música que escuchaba y También el cómo se vestía Lo que le gustaba comer Entonces por esas eh, cositas Por esos aspectos Creo que te detienes un poquito más Como a viajar en el tiempo Y verla O imaginarte cómo era esa niña de 20 años eh, Estudiante de arquitectura Con muchos sueños, con muchas metas Con muchas ganas de vivir Y que de pronto Te estén contando la historia de esa persona Y sepas que Cómo terminó su vida eh, de pronto también te cuenta en. no sé en, en qué parte vivía. Y bueno, yo me eché un chapuzón a Google Maps y pude ver como el edificio en el que ella vivía y me pude como imaginar eh, pues el cómo salía de la escuela y llegaba a ese. a ese lugar, a su casa. Eh, luego de pronto Pues las salidas con sus amigos y todo Y también el Cómo fue esa mañana Tan cruda para su amigo El verla ahí Y después escuchar eh, comentarios de los vecinos de que cierta persona ayudó y cierta cosa hizo esto, cierta persona hizo esto, otro. Hay muchas partes que me gustan del libro y creo que las más emotivas son estas. Cuando eh, fotocopian eh, parte de las libretas que tenía Liliana y también pues obviamente los testimonios de sus amigos. Eh, aquí por ahí, por ejemplo, pueden ver otra parte de, uh, pues sí, una parte de su, li de su libreta. Eh, de pronto también, eh, no, no, no, no, no estoy bien, no conozco muy bien cómo fue el proceso, pero hubo alguien que eh, puso todo, como que traspasó. Ajá, sí, creo que sí se traspasó. Eh, la letra de Liliana, uh, como ya un, un formato diferente si lo pueden ver ahí y prácticamente hay pues poemas hay versos hay partes de como de la libreta de Liliana eh, cartas, un montón de cosas y creo que eso se aprecia un montón eh, y también creo que la parte mm, importante eh, porque todavía se sigue buscando a este plebe es eh, pues esto que es la fotografía de la persona. Eh, sí, la fotografía de la persona, ahí en el libro, que fue también publicada en los periódicos, eh, porque la los, lo han estado buscando desde hace mucho, y creo que por ahí vi una nota donde decía que él estaba eh, en Estados Unidos haciendo otra vida, pero con otro nombre, y que... Pues era por eso que no podían como identificarlo más o menos. La verdad es que quizá les estoy mintiendo, quizás no, pero yo así lo vi la nota. Eh, al final del libro también tenemos eh, palabras de su hermana, palabras de su familia, de, pues de lo que vivieron. Con ella, o sea, fragmentos muy chiquitos Hay uno donde cuenta de que Estaba muy chiquita y que Era muy, este, muy juguetona y así Y te... A mí me rompió mucho el corazón El leer como esos fragmentos De su familia, de su papá De su mamá, eh, esa situación Que vivieron tan Fuerte, tan difícil Y al final, absolutamente Al final de todo el libro Aparece eh, Un una fotocopia de una de las libretas de Liliana, una de las tantas libretas de Liliana, eh, y estas de fotografías de pues de marchas. Entonces, pues nada, espero que este, este video no haya sido tan largo, y también espero que lean este libro, y si ya lo leyeron, comentenme aquí en los comentarios qué les pareció. Mm, eh, también recomiéndenme más libros como estos si es que conocen. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente. Bye. Quiero que pase el tren. Quiero que pase el tren. Ya ahora sí, o sea, ya lo puedo poner como fecha de haber terminado. Justo Creo que ya.